Mantec, bachidad de nuevas tecnologías. Proyecto Imagina, presenta. Python, Academia Más. Ventajas de Python. Simplificado y rápido. Es un gran lenguaje para scripting. Si requieres algo rápido, con el sentido de la ejecución del lenguaje, con unas cuantas líneas ya estás resuelto. Flexible, el lenguaje le da muchas herramientas. Portable, es un lenguaje muy portable. Comunidad, la misma comunidad Python cuida el lenguaje y casi todas las actualizaciones se hacen de manera democrática y rápida. Academia Más, WhatsApp 55 38 09 66. Bantec, bachillerato de nuevas tecnologías. Proyecto Imagina, gracias por tu atención, nos vemos a la próxima. Hasta luego.